Después de que uno mira las babosadas que han pasado en los últimos años con los regímenes, porque me refiero a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, y que uno ve que no pasa nada, o sea que no avanza nada, que lo que se siguen es cometiendo abusos y abusos y abusos, y entramos al 2022 y seguimos en la misma joda, y uno se pone a pensar, o la gente... ¿Es demasiado bestia? ¿O estos tipos son demasiado convincentes? Porque bueno, yo alguna vez lo dije en una noticia y vuelvo y lo resalto. Si yo soy, vamos a, a medirlo por color. Vamos a decir que yo soy seguidor del partido rojo. Listo, perfecto. Y subimos al trono al partido rojo. Pues resulta que yo veo que el partido rojo no está dando resultados. Y que cada vez más malo, más malo, pues yo... Podré ser eh, seguidor o afín a ese partido Pero si yo no veo resultados pues yo cambio No pues no me gusta el azul o no me gusta el morado Pero si hay la solución por medio de esos partidos pues créame que yo cambio Yo no me voy a, a votar por un abismo solamente por seguir un ideal o un color Y eso es lo que me causa mi curiosidad de la juventud de hoy en día Porque si bien decían un poco hijos de, de papi y mami que se reunieron le preguntan ustedes por quién van a votar nosotros vamos a votar por la izquierda por el socialismo y uno se preguntaba pero si estos son ricos multimillonarios por qué van a votar por la izquierda o por el socialismo y jocosamente respondieron es que mi papá nos dijo que si ganaba la izquierda o el socialismo barato ese que están promoviendo del siglo XXI nos vamos a vivir a los Estados Unidos y eso es lo que está pasando acá Desafortunadamente, uno mira algo que causa mucha curiosidad, es ver que los izquierdistas y los socialistas hacen que el pueblo vivan como socialistas, como pobres, como vagabundos, como limoneros. Pero ellos viven como capitalistas. Porque si eso es tan bueno, ¿por qué los hijos de ellos no están estudiando en el mismo país? Vamos a hablar de Venezuela. Si los hijos de los grandes políticos de Venezuela, de la cúpula de la, de la dictadura chavista, si eso es tan bueno, ¿por qué no los tienen estudiando en Venezuela? ¿O por qué no los tienen estudiando en Nicaragua o en Cuba? No, están estudiando en Estados Unidos, están estudiando en Inglaterra, están estudiando en varios países de Europa, en países capitalistas. O sea, ellos pretenden que el pueblo viva como socialista arruinado, como un pobretón limosnero, pero ellos viven como capitalistas yo no entiendo, yo no entiendo la mentalidad de los jóvenes o de aquellas personas que siguen esos ideales y siguen esas falsas doctrinas que lo único que hacen es un socialismo para un pueblo y un capitalismo para los que mandan sigue y sigue repitiéndose la historia y como si nada la CIP condenó la adjudicación a Diosdado Cabello del Nacional es la consumación del robo del siglo al periodismo independiente ¿Por qué ocurre esto? Porque sencillamente el señor Diosdado se sintió ofendido Que hubieran dicho que él estaba vinculado al narcotráfico Entonces demandó al periódico y ganó Cosa tan cómoda, ¿no? Esto solo puede pasar en una dictadura el régimen de Maduro entregó el al segundo del chavismo a Diosdado Cabello, la sede del diario opositor, dijo la sociedad interamericana de prensa. Este lunes se condenó por parte de la sociedad interamericana de prensa, sí, lo que llamó la consumación del robo del diario El Nacional de Venezuela por parte de la justicia de ese país. De esa manera ha pasado a formar parte del patrimonio de Diosdado Cabello, número dos del chavismo luego de tantas arbitrariedades porque si vamos a mirar cómo se manejó eso no tiene ninguna legalidad cuyo embargo notificó en mayo pasado como parte de la indemnización por daño moral de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo tras una demanda del político o sea no se le puede llamar ladrón al ladrón ni se le puede llamar traficante al que negocia o trafica con alucinógenos con drogas como lo quiera llamar o sea es una falta de respeto porque según él él es uno de los padres de la patria la CIP en un comunicado el pasado 27 de enero tras, la, tras una op operación cuestionable la jueza Lisbeth del Carmen amoroso Hidrobo adjudicó la sede del terreno del nacional directamente a Diosdado Cabello vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela actualmente en el poder vuelvo y digo ¿Qué piensa la gente? O sea, porque eso lo ven normal. Me causa curiosidad como lo que pasó en Colombia el año antepasado, cuando hubo las protestas. Entonces, era una imagen repetida. Si aquí la policía le estaba pegando a los protestantes, eso era mal visto. ¿Por qué? Porque los policías son unos criminales, unos asesinos que están atentando contra el pueblo que está protestando. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Pero si aparece la imagen contraria que es el estudiante el que está agrediendo al policía, que les, les echaban gasolina y los quemaban, eso sí lo aplaudía el pueblo. Entonces no podemos ser tan inconscientes, porque aquí son hermanos peleando y aquí son hermanos peleando. Independiente de que aquí el policía le esté pegando al, al protestante y aquí el protestante le esté pegando a la policía. Ambos son inadecuados. Pero si yo protesto en esto y celebro en esto, yo digo, los malos no son los gobernantes, los malos somos nosotros mismos. Pero antes de seguir, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Yo quiero que piensen mucho esta reflexión, porque si nosotros de verdad vemos... En la misma acción vemos la acción mala a favor de nosotros y la acción buena a favor de nosotros. Realmente, volví y digo: los malos no son los gobernantes, los malos seríamos la población. Por eso yo quiero que ustedes, se, cada vez que se suscriban y hagan un comentario, lo hagan pensando realmente en lo que está pasando. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí, tampoco estoy de acuerdo con esto. O sea, tenemos que ser algo medio. O sea, porque es que aquí están atentando contra. Un ser humano, la policía está atentando contra un ser humano, pero aquí los protestantes están atentando contra la policía que es otro ser humano, que también tiene hogar, que tiene esposa, tiene hijos. Entonces no podemos ser tan miserables pensando en un ideal o en una doctrina que lo que nos quiere llevar es a pelear entre hermanos. Aún sabiendo que las medidas no fueron legales, se ejecutó de forma irregular al no informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas en violación a las reglas procesales que exige la ley lo que detalla el nacional es que el tribunal tercero de primera instancia civil mercantil de tránsito y bancario del área metropolitana tampoco fue notificado al representante judicial vuelvo y digo todas las cosas las acomodan para ellos y nosotros manicruzados esperando a ver un milagro por dios esto no tiene otra presentación, es la consumación del robo del siglo al periodismo independiente al que solo le puede pasar en una dictadura como la que hay en Venezuela, señaló Jorge Canahuati, presidente de la Cip. La dictadura ha utilizado todas sus armas para cerrar medios y amordazar a la prensa durante estos últimos 20 años. Esta estrategia político-judicial es tal vez la más creativa, porque si vemos... En una, en una balanza de ideas, aquí hay un perdedor y un ganador. El perdedor, el, el periódico nacional. Y el gran ganador de 13 millones de dólares fue el señor Diosdado Cabello. Qué tan conveniente. Esto es un caso parecido al de Javier Tarazona. No olvidemos que Javier Tarazona denunció. La guerrilla lleva habiendo más de 15 años en Venezuela. ¿Es verdad o es mentiras? Lo que comprueban todos los reportes es que es verdad. Pero, más sin embargo, está encarcelado. Y en un estado de salud crítico, porque según ellos está incitando al odio. Y lo mismo pasa con Cabello, porque sencillamente los casos, se, se, según recapitula el comunicado, Cabello demandó por esos días al diario y a su director Miguel Enrique Otero por publicar un reportaje del periódico español ABC en el que se le vinculaba con el narcotráfico. Venga, y no es verdad que Diosdado es un traqueto, que es un, es un traficante, si sabemos que es la segunda cabeza del cartel de los soles y que el primero es Maduro, si no, no hubiera una, una orden de la Interpol con orden de captura hacia Maduro y hacia Diosdado. Entonces, no, aquí no se descubrió el agua tibia, aquí se está hablando con la verdad. El pasado 16 de abril del 2021, el Tribunal Supremo de Justicia condenó por difamación a el nacional a pagarle a Cabello una indemnización de 13.200.000 millones, mil millones de dólares esto es algo inaudito de la misma manera el 14 de mayo del 2021 puntualizaba la Cip un juez ordenó el embargo de las instalaciones y bienes del diario esto es una clara muestra la falta de independencia de un sistema de justicia subordinado al poder político volvemos y, y decimos la política debe ir totalmente aparte de la justicia. Yo no puedo revolver política con justicia. Y esto fue lo que hicieron estos señores, porque sencillamente supuestamente difamaron contra Diosdado, que es un político de miércoles y condenan judicialmente al diario El Nacional. De manera simultánea Canawati y Jornet, director del diario La Voz del Interior de Argentina agregaron que este grave atropello del gobierno contra el Nacional y otros 100 medios independientes ya desaparecidos manchará totalmente la historia de Venezuela. Desde hace dos años el Nacional publica en internet aún antes de la confiscación de los bienes debido a las restricciones impuestas por el régimen, entre ellas la falta de acceso a la importación de papel y otros productos para la impresión, de la CIP con sede en Miami, Estados Unidos. ¿Por qué? Vuelvo y les repito yo una cosa, Por qué nosotros les decimos suscríbanse a nuestro canal, sigan leando al like, sigan compartiendo con nosotros la noticia, porque desafortunadamente estos colegas que son más de 100 medios, entre esos el nacional, están manicruzados, amordazados, perseguidos y en el peor de los casos desaparecidos y nosotros somos los únicos que podemos hablar con la verdad porque no estamos directamente allá en la hoguera. Ahora sí me entienden eso. Esto es para pensar. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.